Mira cómo se paran con la de Rebu. <ríe> vale, vale. Vamos, Mingo. ¿Mingo? ¿Mingo? si la eché el bote? ¿Tiene una cerrada? ¿Tiene una cerrada? Lo voy a dejar tuvido también. Tendréis que haberos puesto delante de ella. ¿De qué? <ríe> ¿De ¿Esta? ¿Esta? <¿Tanto> allí? <ríe> Sí, ya te la puedo ver,